¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por eh, permitirnos ingresar a sus hogares, a su lugar de descanso en esta hora ya de la noche eh, para compartir eh, el programa escenario que lo llevamos a cabo de lunes a viernes a partir de la hora 18 con 35 minutos. Ya estamos con usted para compartir otra vivencia más de nuestra gente y por ende ya vamos a ubicar en pantalla. ...a nuestro invitado y también a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro y también a nuestro invitado Wilson Miranda... ...que nos acompaña la noche de hoy. Así que, Ramiro, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto, como siempre, poder saludarte... ...y también saludar a nuestra audiencia, que son eh, nuestros invitados... ...a este programa que se difunde a, las, a esta hora, de lunes a viernes... Y por supuesto a nuestros invitados, que son el motor prácticamente de este programa. En esta ocasión está con nosotros el ingeniero Wilson Miranda, a quien agradecemos por acompañarnos, por atender nuestra invitación. Él es ingeniero en administración turística, también magíster en gestión educativa y se ha desarrollado o desarrollado un camino muy importante en lo que tiene que ver el, el arte, ¿no? La parte artística. Eh, y vamos a conocer brevemente el trabajo que viene desarrollando, también su experiencia, porque detrás de, de un éxito siempre hay un eh, trabajo arduo y eso vamos a conocerlo brevemente acá en este programa, a quien recibimos una vez más, con mucho cariño, al ingeniero Wilson Miranda. Bienvenido. Muy buenas noches, Ramiro, Leonardo, muchas gracias por invitarme a su programa. Es, para mí es un gusto estar presente aquí en este, en este programa que difunde mucho la, la cultura. Así es, eh, ingeniero, pues a usted, como decíamos, gracias por eh, estar acá con nosotros en este jueves y hablar un poquito de, de esa parte ¿no? artística. Los lojanos somos eh, todos, sin su excepción, tenemos algo de de artistas, entonces yo creo que eh, vale la pena contarle al mundo hay muchos eh, lugares que quizá donde están nuestros lojanos donde están nuestros ecuatorianos y que nos siguen pues ya poco a poco y mucha gente que desconoce también de nuestra cultura, de lo que hacemos aquí en Ecuador y especialmente en Loja así que cuéntenos estamos en, en estos tiempos en que queremos saber, en que queremos conocer, en que quisiéramos salir a, a disfrutar de de esos encuentros dancísticos, musicales, pero la situación como que nos ha frenado un poco. Sin embargo, ustedes siguen trabajando, usted sigue trabajando en esto. ¿Cómo empezó este deseo por, por la música, por la danza, especialmente, Ingeniero? Bueno, por la danza, pues desde muy joven me llamó mucho la atención, desde muy muchacho. Se eh, había visto a los, a los bailarines ¿no? de, de ese entonces que llamaba mucho la atención, como era el caso de, del CUDIC. Entonces, eh, desde ella me comenzó un poquito el gusto. ¿Cuántos años y, habrá pues, tenido en ese entonces? En ese entonces, que tendría unos 10 años, más o menos. 10, por ahí. Unos 10 años de haber tenido. Uh -huh. Sí, ya pues luego en el colegio se, se abrió un, por, un proyecto, ¿no? Un proyecto cultural. Entonces, donde yo estudiaba en ese entonces... Y ya pues ahí tuve, tuve la oportunidad de, de conocer e incursionar un poquito ya en la danza, en la parte específicamente de danza. Uh -huh. Luego, eh. ya pues luego fui formando parte de ciertas agrupaciones que con el tiempo tuvieron el agrado y tuve el agrado de pertenecer. ¿Qué agrupaciones recuerda? A ver, estuve, en, eh, cuando empecé ya a, a bailar, bien este, En aquel entonces había el Centro Sociocultural San Sebastián que se ubicaba justo por eh, la parroquia de San Sebastián mismo en un lugar que se llamaba el Club Vanguardia. Ensayábamos ahí en ese entonces por la Catacocha, ahí empecé yo ya a, a presentaciones y todo eso. Luego pues eh, este Centro Sociocultural tuvo la, la evolución ya a fundación, también continuamos ahí. Eh, estuve también en algunos grupos independientes y eh, también tuve el agrado de pertenecer al, al, al grupo del ilustre municipio de Loja, Capañán. Y también en la ciudad de Cuenca últimamente estuve incursionando también como bailarín con unos grandes amigos allá. Eh, estos eh, grupos eh, donde usted ha ensayado, ha hecho experiencia, eh, se ha ido también puliendo poco a poco. Eh, tanto acá en Loja como en Cuenca, de pronto alguna diferencia que usted notó eh, entre estas eh, agrupaciones, eh, algunas experiencias que usted pueda contarnos. Sí, bueno, como en todo grupo, pues eh, tú socializas mucho con, con diferentes tipos de personas, entre más jóvenes, más adultos, de tu misma edad. Y pues sí, sí, sí uno se tiene muy buenas experiencias con los chicos. En el caso, bueno, de la ciudad de Loja es, es muy, tenemos esa cordialidad mismo de trabajar, al igual en la ciudad de Cuenca, aunque en la parte rítmica, en la parte ya del, del sentir del, del baile, pues sí, sí hay un poquito de diferencia entre el baile del, del, del Azuayo con el baile de Lojano, sí, sí se nota un poquito la diferencia. Sí. Uh -huh. eh... En cuanto a los eh, y al momento en sí de salir eh, al escenario, hay una serie de, de trajes, no es un solo traje. Esto también es un poco eh, quizá eh, de, de, de hacerlo, de buscarlo, de confeccionarlo. Eh, ustedes eligen, hay un director que, que elige lo, los trajes, hay un lugar donde ustedes mandan a confeccionar, de pronto esto también demanda gastos. ¿Cómo hacen? Yeah, claro, sí, sí, eh, exactamente. Se demanda bastante recurso económico especialmente, porque los trajes pues no los hace en cualquier lugar, entonces uh -huh. siempre hay que investigar un poquito especialmente para que concuerde más que todo con la parte, uh -huh. con la parte de tradicional, con la parte étnica, no, no se distorsione demasiado. Entonces eh, sí hay que, hay que buscar, hay que crear contactos, con especialmente el director. Créalos, que es, es quien, pues, elige y, y busca el recurso para obtener los, los trajes. Que si sí son, uh -huh. si sí tienen un valor, sí, un valor eh, uh -huh. poquito caro, son poquito caros y dependiendo también de, del, del tipo de traje, del tipo de, de representación étnica que se quiera hacer. Pero los trajes son eh, exclusivamente de, de la agrupación o individualmente cada quien puede construirlos y se lo lleva ya cuando tenga que retirarse bueno eso ya depende de los de los acuerdos no pero uh -huh. generalmente el trabajo que se hace es para la agrupación especialmente cuando son agrupaciones independientes uh -huh. eh, se trabaja se trabaja para para adquirir el recurso económico para poder comprarlos entonces uh -huh. ya pues se los hace, pero si hay otras situaciones donde cada quien obtiene su traje, pues ya cuando se retira, pues se lo lleva o, o lo puede dejar donando también en el caso de que mm. sea a su gusto. ¿no? Claro. Wilson, ¿y usted tiene a lo mejor eh, eh, algún eh, personal eh, dentro de la familia, quizá alguien que también caminó por esto, que ha hecho esto, que ha, hace danza, alguna referencia y usted de pronto es eh, lleva algo hereditario o no? Bueno, así uh, que haya he hecho arte al, a la sociedad? No, no. La verdad, yo como que fue el primero, el que entró en esta en esta parte del, de la danza, de la cultura, del teatro. Uh -huh. eh, fue un poquito, no sé, diferente. Mi, eh, dentro de mi familia, o sea, a mi mami sí le gusta pues, un poquito el baile, le gusta este, cantar, pero así en, en casa, así en, en familia, así ya... Uh -huh. Eh, de eh, forma privada. De ahí, pues, para la parte ya, para un, presentaciones en esa situación, sí, sí. Sí, como que les llamó también un poco la atención cuando les dije, sí, miren, estoy en un grupo, voy a, voy a hacer este tipo de, de arte. Entonces, uh -huh. sí, sí, llamó un poquito la atención porque era el, el primero que incursionaba en esta parte. Uh -huh. Importante, porque muchas veces cuando... Cuando se tiene el apoyo, pues, de, especialmente de la familia, se es como que más fácil, especialmente siendo muy jovencito. Y es más fácil cuando se tiene el apoyo para poder lanzarse y poder hacerlo con más libertad, con confianza, más que todo. Entonces, usted empezó, pues, ahí poco a poco, dando esos pasos, queriendo, pues, aprovechar también ese don, ese talento que usted ha sentido desde muy pequeño, desde muy temprana edad y se ha ido formando en esto, eh, en este camino. ¿Qué otra cosa usted puede contarnos durante este trayecto, tal vez ya en una de sus presentaciones, eh, algo que de pronto no salió bien, conforme se ha planeado, alguna experiencia eh, que tenga que contarnos? Bueno, eh, bueno uno, uno siempre, para cada presentación, se llena de, de emoción y de nervios, ¿no? Pero... Pero ya cuando uno se ya, ya como que se coge un poquito de experiencia, como que logra controlar un poquito más esta parte de los nervios. Uh -huh. Y los nervios, como llaman por ahí, son traicioneros. Y a veces, pues sí, sí nos pasa que... Bueno, al menos a mí sí me pasó varias veces, ¿no? Como en, si nos han visto bailar, pues utilizamos los amarros, ¿no? Esos, esos pantalones de, de lana de llama, de cuero de llama, entonces... Uh -huh. Y alguna vez, pues, la primera vez se me rompió la correa, pues, y, y me tocó, como que, quien dice, sacármela ahí para bailar con, con el samarro roto. Sí, bien. esa fue una vez aquí mismo en la ciudad, otra vez que tuvimos la oportunidad de irnos eh, a, en Pugilí, perdón, en Guaranda, en Guaranda también. Eh, así mismo con el samarro, pues, ya tú te lo sujetas bien y toda esa situación y... Y se, se zafa, ¿no? Si pues ya toca, pues, ahí ingeniárselas. Siempre hay alguna una que otra cosita que en escenarios nos pasa, pero tenemos que no darnos a notar uh -huh. lo que sucede claro. para que... Tratar de, para la que, que de tratar de que la gente, la audiencia, vea como algo natural, parte del espectáculo. Exactamente. Sí, sí, eso, eso nos toca y, uh -huh. y son partes de, de las experiencias que a uno le toca, que le toca vivir, ¿no? Ah, sí. Eso, este, igual en los viajes, a veces se revientan las llantas, así ese tipo de cosas, ¿no? Que quedan para experiencias de, uh -huh. de, de las personas que estuvimos en esos momentos, así, para recordar cuando nos reunimos y conversar y todo con los, con los demás muchachos. Claro. Eh, estimado Wilson, el, la danza va de la mano del, de, del teatro. Entonces, ¿es necesario, es obligatorio también este, estudiar el, el artes escénicas eh, para poder eh, llevarlo de mejor manera, este, esta parte de, de artística? Bueno, eh, en cierta parte, no necesariamente es, al, es, tendríamos que hacer teatro y danza al mismo tiempo o estudiar las dos cosas, porque... Sí, sí se necesita eh, para, para un bailarín tener la expresión corporal, este, perderle el temor al público, uh, romper una barrera que siempre se pone al frente para, para, para poder este, interactuar con las personas que te están viendo en ese momento uh -huh. bailar porque tú ves que y, al, muchos te ven pero tú ves muy pocos, porque tú ves lo, los que están ahí delantito nomás, uh -huh. pero eh, en cambio hay mucho a otras personas que ven, entonces hay que romper ese, ese, ese temor, esa, ese, y eso nos ayuda un poquito el teatro, sí, sí nos ayuda, uh -huh. y la danza igual eh, se compagina en esa parte, porque ya te, te hace perder ese, ese miedito, ese, uh -huh. esa situación de verlas a las personas como, uh -huh. como, como amigos más que todo, no como personas desconocidas. Así es, Wilson. Bueno, Wilson, vamos a seguir eh, dialogando eh, sobre este tema luego de presentar a nuestros auspiciantes, que son parte importante también de nuestro programa. Así que volvemos en un minutito. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería.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 las diferentes eh, actividades, eh, creatividades de los seres humanos y por ende pues siempre estamos acá para poder compartir este espacio maravilloso gracias a nuestros auspiciantes y también a nuestros invitados que noche a noche nos acompañan y queremos también agradecer la sintonía de nuestros amigos que están eh, compartiendo esta transmisión y todas las transmisiones que realizamos a través del medio digital La Voz del Sur y el reprise de las entrevistas a través de Radio WG Milenio 92.5 de la ciudad de Catamayo. Mi estimado Ramiro Darváez, continuamos eh, dialogando con nuestro invitado. Gracias, Leonardo. Seguimos acá entonces junto al ingeniero Wilson Miranda como... Eh, profesión, es ingeniero en administración turística, lo habíamos dicho. Sin embargo, él ya nos ha dado notar de que más se ha dedicado a la, a la danza, también a la formación, a la parte educativa. Y bueno, pues así son los caminos, ¿no? Muchas veces uno se, se piensa algo, pero finalmente Dios nos lleva por otro caminito. Así que háblenos desde la parte que está realizando, eh, frente a un importante grupo que usted está coordinando, en, en Loja prácticamente, el grupo de danza nacional Hatun Mamá María, si no lo pronuncié mal, eh, mi estimado Wilson. Cuéntenos respecto a este, esta agrupación. Eh, muchas gracias, Ramiro. Eh, sí, sí, sí, sí estuvo bien pronunciado. Hatun Mamá María, que significa ¿Y, ¿y Madre significa? Santa del Cielo. ¿Perdón? Madre Santa del Cielo. Madre Santa. O la Gran Señora de... del Cielo. Ajá. Sí, es... La traducción es un poquito ambigua, pero significa lo mismo. El, este, es un, este nombrecito se lo escogió específicamente por, por la Virgen del Cisne, que es, nuestra, es la Madre del Señor, como le decimos. sí, Y es también su, su, su, su homónimo, digámoslo, de Mater Dei, ¿no? Uh -huh. eh, como les decía, eh, el grupo Hatuma María ya lleva... Eh, presente entre la sociedad lojana ya para los 12 años. Empezamos uh -huh. en el 2009 con, con madres de representantes de la institución educativa Mater Dei, justamente por eso hacía uh -huh. la alusión anterior, uh -huh. como un proyecto de distracción, de recreamiento, justamente para las mamás que deseaban integrar el grupo. Se empezó con más o menos unas 20 personas, 20 Personas eh, que deseaban, estaban gustosas, estuvieron mucho tiempo. Y como toda agrupación, siempre va evolucionando, va cambiando y vamos obteniendo nuevos, nuevos retos. En ese entonces, pues, ¿cuántas ya personas, dio... personas, eh, ¿con cuántas personas empezaron el, el grupo ahí en la entidad educativa? Con 20, con 20, 20, 20 madres mm -hmm. de familia específicamente. El grupo siempre se ha, se ha destacado más por, por manejar... Eh, mujeres y más señoras. Señoras, uh -huh. bueno, en el sentido de que ya son casadas, tienen sus hijos, eh, les damos la apertura para que se, se distraigan, este, uh -huh. aprendan sí. algo o digan, claro. cómo, ¿cómo aceptaron cosas? ellas esta, esta iniciativa? ¿Cuál era la reacción de, de estas primeras mujeres que eh, prácticamente con las que se inició esta agrupación de danza ahí en Mater Day? Bueno, pues eh, primero estaban gustosas. Les encantaba mucho lo que es la parte cultural, pero sí les, les costó, les tuvo un poquito de esfuerzo hasta aprender, hasta adaptarse, porque no es lo mismo, pues, hacer un, un ejercicio o un deporte a ponerte a bailar porque ya necesitas otro tipo de, de desarrollo motriz. Mm -hmm. Entonces, al, eh, para algunas se les hizo muy fácil, pero para otras, en cambio, sí, sí, se les, les ducharon un poquito al inicio, pero luego, para que encantadas... Eh, Igual se presentaba en la misma institución, luego ya pues hubo la apertura en el barrio y ya luego en algunos otros barrios cercanos y así mismo pues ya luego salimos a la provincia y así fuimos evolucionando y ahora pues ya contamos, bueno antes de pandemia lastimosamente pues esto nos, nos cambió bastante el ritmo, Impersonal. ya contábamos también pues con... 16 personas eh, que trabajábamos pues, en, en esa parte del, del folclore específicamente, y ahora eh, por el hecho de pandemia, pues sí, algunas no están asistiendo y, y es, es comprensible esa parte, pues todos uh -huh. esperamos que ya esto pase pronto para poder reactivarnos de mejor manera en este sentido de, del folclore y específicamente de la danza. Bueno, y ¿no han pensado eh, hacerlo quizá para seguir manteniendo a lo mejor el, el hilo, el ritmo? ¿Hacerlo a través de estos medios digitales, en grupos de Zoom? Posiblemente, ¿no, ¿no han pensado en esto? ¿O es eh, complicado? Eh, bueno, sí es un poquito difícil, pero sí, sí lo estuvimos haciendo especialmente cuando estuvimos uh, totalmente ya aislados ahí tratamos de como también para un, un momento de distracción más que todo estando uh -huh. todos metidos en casa entonces sí sí sí estuvimos trabajando en esta parte de, mediante zoom estuvimos trabajando esta parte de, de la danza con las, con oui. las compañeras del eh, ingeniero eh, cómo ha sido también el apoyo por parte de la institución si bien es cierto ellos des eh, abrieron la puerta inicialmente para que se desarrolle, prestandoles el espacio de manera principal para que se desarrolle este grupo de danza. Sin embargo, esto no quita de que se necesitan recursos para poder sostenerse y, y diferentes necesidades que tiene justamente la, la agrupación. ¿Cómo ustedes lo han venido manejando y lo están manejando? Ya, sí, sí, sí. En ese sentido, eh, sí hemos tenido... Apertura por parte, pues como les había mencionado en algún momento, de la, de la ex directora, pues la difunta directora, la hermana María Sartore. Ella nos brindó la apertura primeramente, pero eh, también nos brindó la apertura para obtener recursos, porque nos eh, daba la opción de, de hacer rifas, que es de donde podemos sacar recursos económicos, uh -huh. eh, hacer las rifas. Eh, ella misma nos, uh, cuando tenía la oportunidad también nos apoyaba un poquito a veces económicamente con la posibilidad de que ella tenía más que todo, no no son grandes cantidades, pero siempre, siempre estuvo presente en ese sentido. Entonces uh -huh. nosotros siempre estamos muy agradecidos con ella y siempre nos da nostalgia cuando nos acordamos de ella. Uh -huh. Por supuesto, claro, ¿eh? siempre uno se... Se lleva pues en el corazón esas buenas acciones, las personas que han sido eh, una, un apoyo, pues es muy difícil poder eh, dejar a un lado, olvidar. Así que pues eh, nada más queda seguir, eh, seguir en, ese, en ese proceso, trabajando, eh, porque el camino sigue, ¿no? Y la danza tiene que seguir. Y pues ahora, eh, nos decía que pese a esta situación, ustedes igual se están reuniendo en pequeños grupos, quizá en... En, en pequeños tiempos, para no dejar, pues, eh, enfriar quizá este, esta práctica de, de la danza. Exactamente, así mismo es, este, ya por la misma situación de pandemia, pues, si sí, tratamos de, de no reunirnos muchas personas, pero en lo posible, si lo hacemos unas cuatro o cinco personas, igual mmm, hay veces que nos han pedido, pues, para... Algún evento virtual, una coreografía, ese tipo de cosas. Entonces, sí, hemos estado haciendo grabaciones, más que todo, eh, uh -huh. campo abierto para poder difundirlas. Hemos, eh, tenemos una página de Facebook, igual, que se llama Hatuma María mismo. Estamos con, con nuestro logo y todo ahí. Ahí uh -huh. solemos este, mostrar ciertas partes de las presentaciones y ese tipo de, de actividades. Igual le había mencionado que estamos tratando de agruparnos con otras agrupaciones y también hemos hecho este tipo de arte. Sí, es, efectivamente, cuéntanos un poquito más respecto a esta preasociación AproFolk, que también la viene usted liderando. ¿Cómo está el trabajo en ese asunto? Sí, eh, AproFolk es, es una preasociación provincial de, de grupos folclóricos. Eh, estamos. 12 grupos trabajando por difundir la cultura, eh, tratamos de, de activarnos mutuamente con los compañeros que, que, que decidieron pues eh, tener este, este proyecto, estamos a futuro todavía, todavía estamos como pre asociación, eh, algún momento estamos con el proyecto de legalizar ya la, para convertirla en asociación uh -huh. y pues eh, como objetivo principal, difundir la cultura, promocionar las agrupaciones de, de la localidad, tanto de, de la ciudad como de la provincia de Loja. Ya. Yeah. ¿Y cómo han visto eh, los uh, diferentes grupos? ¿Cómo han visto esta invitación, esta iniciativa de poder agruparlos para tener ese respaldo también y, y unidos pues salir adelante? ¿Cómo han visto esto? Están muy animosos, muy animosos. Ellos este, justamente hacen sus propuestas ¿no? de proyectos y algunas cosas que, que tratamos de a futuro ya pro, eh, realizarlos ya que se hagan realidad pero por el momento pues solo estamos con, con ciertos proyectos más virtuales por la misma situación ¿no? de, recalco ¿no? de pandemia estamos un poquito eh, estancados más que todo con proyectos culturales que, que, que, que tenemos pendientes, que estamos madurando para que los, los chicos, igual los bailarines, se sientan cómodos porque a ellos les encanta, les encanta presentarse, les encanta moverse, les encanta viajar, ese tipo de cosas. Entonces sí sí estamos tratando de, de mantener ese fuego en ellos, en cada una de las agrupaciones. ¿Usted cree que esto de la danza también es... Eh... Importante para, nuestra, para mantener una buena salud, ¿qué piensas al respecto? Sí, sí, es súper importante, es, eh, tiene gran importancia porque primeramente te desestresa, te mantiene activo, tu sistema circulatorio igual, se mantiene en, en, en buen estado. Eh, bailar es como correr todos los días, sí, te, te ayuda a tu parte física, a tu parte emocional, eh, los médicos generalmente recomiendan hacer alguna actividad y dentro de estas actividades está el bailar para que se uh -huh. desestresen, para que el mismo movimiento, el mismo cambio de, de, de, de actitud, el momento, como que te eleva un poco la, uh -huh. la emoción y, y el, el fluido sanguíneo y eso nos mantiene claro. fuertes y activos. Uh -huh. Hoy en estos tiempos que mucho se habla de mantener un cuerpo... ...con defensas muy altas, yo creo que esto también eh, forma parte de, de estas actividades que ayudan mucho pues para justamente eso, no porque la danza nos, nos, nos da alegría y la alegría nos eleva el sistema inmunológico, así que pues yo creo que hay que, hay que notarse a esas actividades. Y pues bueno, eh, estamos casi ya en la parte final... Eh, un joven que inició, bueno, muy pequeñito, los 10 años, nos contaba Wilson, ya esta, este sueño de, de la danza, este, sintió ya este, este movimiento internamente de la danza y fue aprendiendo, creciendo, ahora pues está como instructor como director, tiene ya una gran responsabilidad. Hay muchos que están mirándolo, tratando de aprender de usted y usted siempre ha abierto ¿no? para poder entregar lo mejor de usted. Y también, uno, mientras enseña, uno se va aprendiendo. Así que, eh, no sé, una invitación, un mensaje para todos aquellos que, que les gusta o que sienten este deseo de, de bailar, de estar en los escenarios, de representar a través de, de la danza lo que es nuestra cultura. Bueno, un mensaje sería que se decidan, decidan, no pierdan la oportunidad que, te, eh, que tengan de hacer cualquier tipo de arte, si les gusta la danza, excelente, si les gusta el teatro, si les gusta cantar, si les gusta tocar algún instrumento, en sí el arte es un muy, muy, muy buen distractor y una muy buena experiencia para la vida, porque... A lo mejor cuando uno se, se empieza, dice, tiene temor de presentarse y esas cosas, dicen, no, qué vergüenza. Pero no, cuando te gusta, luego ya le coges el gustito y hay veces que no, no lo quieres soltar. Entonces, aprovechen cuando hay cuando tengan la oportunidad de hacer arte. Aprovechenlo, vívanlo, disfrútenlo. Uh -huh. Y predispuestos siempre a apoyar en eh, lo que sea que tenga que ver con arte, con específicamente con danza, ya que tengo un poquito más de experiencia en eso. Eh, muy, muy predispuesto para quien desee. Las puertas igual de nuestra agrupación siempre están abiertas para quien desee aprender, desee integrar y desee distraerse y desarrollarse en este campo. Por supuesto, estimado Wilson Leonardo, algo en la parte de final. Sí, me quedo con, o me quedé con la inquietud. Eh, capaz eh, algún joven de los que van a ver esta, o varios jóvenes o personas que deseen eh, descubrir es, es, este, esta parte del arte ¿cómo pueden hacer para contactarse con usted? Bueno, podrían hacernos mediante nuestra página de Facebook que tenemos o también mediante mi número de celular igual eh, si desean, se los puedo dar y si quieren contactarse. Y luego, pues, eh, dependiendo de la ubicación, también podemos eh, ver eh, la oportunidad de que, de que integren, sea mi agrupación o cualquiera de las agrupaciones con las que a lo mejor <coughs> ellos tengan más, más afinidad. Ingeniero, eh, el numerito, a ver si nos ayuda, por favor. A ver, mi número de, de celular es el 0995. 652091. Puede comunicarse mediante WhatsApp eh, para cualquier tipo de información si no hay ningún inconveniente. Muy bien, ingeniero, pues entonces nada, pues agradeciéndole y finalmente quisiera que nos digan en una sola palabra qué es para usted la danza. La danza es pasión. Pasión, para mí es pasión y Dios y sí, porque nos y Dios Dios es, es amor es, eso es lo que representa para para mí bueno a lo mejor para, para muchas personas genial estimado Wilson entonces con esto queremos agradecerle eh, encarecidamente por habernos acompañado y por haber contado eh, darnos a conocer un poquito de, del trabajo que usted hace, de lo que es en sí la danza y animarnos también pues para, para que cuando sintamos ese deseo a lo mejor no nos quedemos ahí por vergüenza, como usted lo dijo, alguna situación sino pues hay que lanzarse, no hay que atreverse, no hay eh, peor cosa que no dar ese primer paso. Así que usted muchas gracias y siempre es, estará bienvenido aquí a nuestro programa. Muchas gracias Ramiro, muchas gracias Leonardo por la invitación. Espero, pues, eh, tener la oportunidad de, de llegar a ustedes una, un, en una nueva ocasión. Como Muchas no. gracias. Muchas gracias, ingeniero Wilson, a usted por aceptarnos la invitación y poder conversar ampliamente con la gente, que, que es lo más importante, dar a conocer el trabajo, el esfuerzo también de usted en este caso, y eso es importante, y también de una u otra manera, siempre motivar a los jóvenes para que, e entren a este campo artístico que es muy lindo. Yo he tenido la posibilidad no de bailarlo lógicamente, pero sí de poder estar en contacto con los chicos porque me, me ha tocado trabajar en algunas instituciones y ahí pues siempre se está con en contacto con ellos y se les pregunta y bueno. Siempre tienen esas muy buenas energías para poder proyectar a la gente. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, quienes nos vienen siguiendo noche a noche a través del medio digital La Voz del Sur y en su programa Escenario. Ramiro y Wilson, muchas gracias. Una linda noche para ustedes también. Con esto cerramos. Gracias a ti, Leonardo. Con esto cerramos. Gracias, Leonardo. Gracias a nuestros amigos y gracias también a nuestros oficiantes que les dejamos acá en la parte final. Un abrazo. Nos vemos mañana a las 18.30. Pásenla bien. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.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 Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992 68 78 21 A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto.